Bienvenidos, eh, tenemos esta noche con nosotros en entrevistas en superficialidad a Frenando. Frenando, buenas noches. Hola, buenas noches. Frenando es un emprendedor que dice estar a punto de ganar millones con M mayúscula gracias al ingenio de su equipo y a su producto estrella que hoy... Bien. ¿Tendrás, por favor, Yago, eh, un vaso de agua? Por supuesto, faltaría más. Eh, equipo, eh, ¿podemos traerle un vaso de agua? Bueno, es un placer tenerle en el programa. es mío nos ilusiona que haya podido disponer de un hueco en su apretada agenda para nosotros estamos intrigados este producto es tan bueno como se comenta Efectivamente, Yago, eh, yo creo que bueno, esto va a cambiar el mercado tal y como lo conocemos, eh, no solamente porque tenemos cero competencia, sino porque además vamos a eclipsar el resto de sectores gracias a que contamos con un equipo excelente. Eh, ¿Tendrías, algo, por favor, eh, un poco más de agua? Desde luego. Háblenos de su equipo. Bueno, pues como ya le he dicho, el equipo es variado, eh, cuenta con diferentes expertos, cada uno en su campo. Son gente muy motivada, que durante todo el trayecto han aportado no solamente su conocimiento, sino su vasta experiencia y creatividad que solamente pues, puede darse, que lo voy a decir yo, pues, en auténticos veteranos de sus áreas. Eh... Pero, ¿cuántas personas conforman su empresa? Ya sabe usted que cuando un equipo es tan grande, eh, la jerarquización a la que uno se ve obligado a llegar es tan inmensa eh, que por no olvidarme de hacer mención de ninguno de ellos creo que no voy a caer en el error de no acertar con la cifra. Eh, el equipo sabe que para cosechar este éxito todos y cada uno de nosotros han sido importantes y así se lo hemos hecho saber durante este recorrido a la cima. Háblenos de su creación. Bueno, Yago, creo que las explicaciones, ¿no? O sea, llegados a este punto, quien no ha escuchado ya hablar de él, ¿verdad? Tienes razón, lamento haber dudado de su éxito, pero quizás alguien todavía no se haya enterado de esos pequeños posibles compradores. No, no lo creo. Ya no es una cuestión de confianza, Yago. Es una cuestión de resultados. Es decir, es que en este punto la promoción que puede hacer, ya podría comprometer el producto y afectar negativamente al mismo. Bueno, ¿y qué ventajas ofrece? ¿Tiene pensado mejorarlo? Ventajas es que las tiene todas. Eh, podríamos enumerar cualquiera de ellas, pero es que sabe, sabe que son muchas. ¿Tendría usted una muestra que pudiese aquí enseñar? Fíjese que antes de venir al programa y para estar preparado por lo que pudiese pasar, eh, soy un hombre muy meticuloso, no me gusta dejar nada al azar, había traído no solamente para mostrar, sino para que puedan ustedes repartirse aquí entre el equipo, eh, unas 10 unidades. Pero mire usted lo que es que esperando el taxi, eh, un hombre me reconoce y me dice que me compra allí mismo. Y claro, a mí es que me pareció un buen ejercicio a realizar, eh, hacer personalmente el mano a mano. Eh, particularmente yo, que ya sabe cómo funcionan estas cosas, siempre estoy lejos de esa parte del negocio. ¿Y puede decirnos al precio en el que podrá encontrarse este producto en el mercado? Bueno, nosotros creemos que el precio actual eh, ronda la cantidad adecuada a su calidad y precio. Es decir, nadie se lo va a pensar. Eh, el desembolso asegura totalmente la amortización del producto desde el mismo día de compra y con creces. Pues ya ven, señores. Frenando un nombre de éxito gracias a su producto. El... señores eh, buenas noches lo dejamos aquí eh, nos vemos en el siguiente programa de entrevistas en superficialidad gracias Si hubieran hecho la plaqueta del mismo tamaño, de la misma anchura, no me pasaría nada. Es que míralo. Plaqueta. M mayúscula. Gracias a su equipo y a su producto estrella que hoy... Fernando, no Fernando soy yo, Fernando soy yo. <risa> Fernando no me robes el papel. <risa> No me olvides, tío, me parece Es coño, pero es... <risa> ¿Dudar? ¿Dudar se va a notar, no, <risa> <¿Dudar>? <risa> He Hecho... <risa> pudiese yo sé pues que antes de venir al programa y sí, para estar preparado por lo que... Quiere lo que es... Que para el equipo...